Invitamos finalmente al doctor Carlos Vargas, jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de UNESCO, y al profesor Pablo González, subdirector de Saberes Docentes, para que nos compartan sus conclusiones en representación de los organizadores de este seminario respecto del diálogo y las reflexiones vividas a lo largo de estas jornadas. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Eh, primero que todo... Eh, agradecer nuevamente la participación y la presencia de todas y todos ustedes eh, en particular de las personas que nos compartieron su trabajo que nos compartieron sus experiencias y que detonaron una serie de reflexiones que me parece que de aquí nos llevamos para nuestras propias agendas de investigación para nuestras propias agendas eh, de, de política y, y de trabajo eh, quiero también agradecer eh, muy en especial a, a Saberes Docentes y a, la, y a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile por acoger este evento, por invitarnos a ser parte de él. Eh, lo, lo hacemos con mucho gusto. Y a manera, de, a manera de cierre, sería muy difícil hacer una síntesis de todo lo que aquí se ha dicho, pero sí me gustaría compartir... Eh, Alguna, algunas ideas acerca de lo, que, de lo que hemos conversado, de lo que aquí hemos revisado y de cuáles pudieran ser algunas actividades, algunos, algunos temas para poder continuar la conversación y para poder continuar trabajando sobre ellos, ya sea a nivel de, a nivel de investigación, a nivel eh, de, de aula y a nivel particularmente de política pública. Eh, Creo que en el, en el evento que, que concluimos ahora, hemos escuchado prácticas innovadoras, eh, testimonios de las y los actores docentes sobre las condiciones que facilitan o que obstaculizan este tránsito de la formación continua de una visión atomizada, esporádica, casuística, hacia una visión de desarrollo profesional docente. Y me parece que el acento se ha puesto sobre el papel que tiene la formación continua en ello, o cómo la formación continua es parte de un proceso mayor que tiene que ver con el desarrollo profesional y con el desarrollo de la profesión como tal. Entonces, eh, recojo como dos tipos de, de condiciones, de, de obstáculos, unos que son, digamos, mucho más estructurales y que tienen que ver con los marcos normativos, con las leyes, con las políticas públicas y con los programas que, que facilitan o no, eh, digamos, los recursos, se ha, se ha hablado mucho del tiempo como un recurso precioso, eh, pero también los recursos materiales, los recursos financieros y, y, y de infraestructura que hacen posible o no que transitemos hacia ese estadio mayor de desarrollo profesional docente. Al mismo tiempo se ha hablado también de algunas condiciones que, tiene, que son, digamos, mucho más cercanas a la práctica docente y al aula. Dentro de ellas se ha hablado, eh, digamos, acerca de la investigación y la reflexión de la propia práctica que se hacen o pueden hacer las y los docentes. Se ha hablado de comunidades de práctica, de trabajo colaborativo, de aprendizaje entre pares, y eh, de una formación de un docente o de una docente crítica que pueda, eh, digamos, mirar su propia práctica, compartir las experiencias de su práctica y aprender de otras y de otros. Y una pregunta más es si tenemos el tiempo o no para hacer eso, si tenemos los recursos o no para hacer eso. Y en el mejor de los casos, como hemos visto aquí, cuando sucede si esas reflexiones y esas prácticas apuntan necesariamente a la transformación, uno, de la práctica docente, es decir, de cómo concebimos y actuamos en la educación, dos, de la escuela y el entorno en el que actúo, y ulteriormente en la transformación del sistema educativo. Entonces, ahí me parece que es una respuesta que, que, que, que debemos buscar, en el trabajo cotidiano que debemos buscar en, en nuestra acción propia y en nuestra acción con otros y con otras. Entonces, solamente de ello retomo que, que algo que un, un sustrato me parece que que tiene este evento y las las conversaciones que se han realizado aquí es que la educación y la formación de las y los docentes están necesariamente anclada en una visión de la educación, en una visión de la sociedad y hacia dónde queremos mover a la educación y a la sociedad. Entonces, recordar que la educación es ciertamente un acto eminentemente político y que esos eh, espacios de conversación, esos espacios de intercambio, esos espacios de reflexión sobre la propia práctica tienen que ver con cómo apuntamos nuestras prácticas hacia esa visión de sociedad, a esa, esa visión de educación y esa visión de transformación. Eh, la, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible justamente apunta hacia la transformación. Es decir, eso nos invita a, a pensar en una educación no que reproduzca, una educación no necesariamente adaptativa tampoco, sino a una educación que transforme justamente esos elementos y esos obstáculos que hemos analizado a lo largo de estos dos días. ¿no? Obstáculos, repito, que son estructurales, pero hay otros que son situacionales, que son motivacionales y de los cuales tenemos mucho más cercanos para poder transformar que tiene que ver con nuestras propias prácticas. Entonces creo que la invitación es esa, la invitación es a tomar la riqueza de reflexiones que emanan de estos dos días para poder seguir trabajando tanto en temas de investigación como en temas de formación continua y ulteriormente en la transformación de nuestras prácticas, de nuestras escuelas, y del sistema educativo en consecuencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos a todas. También, y eh, eh, siguiendo la, la línea de argumentación de Carlos, quisiera agradecer en primer lugar eh, la participación de ustedes. Eh, y no quisiera, a propósito de eh, quizás el principal tono que ha tenido este seminario, no quisiera dejar la dimensión humana al final, cuando ya no tenga tiempo, sino que ponerla al principio. ¿no? Y este seminario ha sido posible por eh, precisamente esa dimensión, eh, que desde eh, nosotros, desde la Facultad de Filosofía, eh, persigue un propósito. ¿eh? Y ese propósito probablemente tiene que ver con recuperar el verdadero sentido de las cosas. Lo que estaba recién diciendo Carlos respecto a eh, recordarnos que la educación que es un tema público eh, y que lo público es un asunto político y que lo político tiene que ver con los problemas comunes que tenemos como ciudadanos de un espacio, eh, un espacio escuela, plaza, público, eh, plaza pública o lo que sea, ¿no? Y de pronto eh, nos olvidamos de aquello. Eh, y no por ser político o un tema político la educación no es humano es todo lo contrario. Eh, la educación es humanizar, ¿no? es humanizarnos. Y de pronto en este derrotero que cada uno de nosotros va siguiendo, eh, se pierde de aquello que es humano. Y eh, en función de, o intentar ser coherente, ¿no? eh, y a propósito de esta dimensión del humano, y a propósito de Cronos y Cairo, eh, que, de, las que, de los que nos hablaba Emma respecto a, a, a cómo darle significado al tiempo que estamos viviendo, y no solo eh, instrumentalizar nuestra propia existencia, quisiera partir agradeciendo eh, a algunas personas que han hecho posible el seminario. Eh, ya voy a ir a las conclusiones desde mi perspectiva, ¿no? pero en primer lugar eh, quiero agradecer al profesor Cla Carlos Eugenio Beca, que ha colaborado con eh, la comisión académica de la organización de este seminario, para quien yo pido un aplauso en, en lo personal, porque tiene que ver eh, con un reconocimiento que nosotros le hacemos a, al profesor por la generosidad sostenida que tiene con nosotros respecto a Compartir el, el espacio de planificación, de diseño y también de implementación de muchas nuestras acciones. Así que, profesor Carlos, Eugenio, de verdad, muchas, muchas gracias. También eh, quiero agradecer a, al equipo de Saberes Docentes eh, que ha jugado un rol significativo y relevante en, este, en la organización de este seminario. Eh, no voy a poder mencionar a todos porque uno tiene límites eh, humanos, pero lo quiero eh, representar en, en, en tres compañeras. Eh, Marcela Espinosa, en María José Núñez y en Melina Reyes, quienes lideraron de distinto modo eh, equipos que hicieron posible la realización del seminario. Así que yo les agradezco a ellas tres también en particular y a través de ellas a todo el equipo de saberes docentes por eh, la realización de este evento. Así que también les pido una, un aplauso para ellas. Bueno, y quisiera eh, retomar precisamente esta dimensión de lo político respecto de la conversación en educación, eh, que también indudablemente tiene que tener una dimensión técnica, tiene que tener un instrumento que la vehiculice, qué sé yo, pero antes que nada es una conversación política. El rector lo decía ayer, eh, esta es la casa eh, de todos, esta es la casa de Bello, esta es la casa eh, que precisamente se propone eh, convocar a distintos actores, distintas voces, para que conversemos respecto a las temáticas que como país nos inquietan. Y una de esas temáticas indudablemente tiene que ver con la educación. Entonces, si nosotros hacemos un recuento de quienes pasaron por esta mesa, eh, podemos ver que estuvieron eh, los últimos las últimas ponentes, ¿no? eh, actores de las escuelas, eh, líderes intermedios, eh, también eh, investigadores, eh, tanto nacionales como eh, extranjeros de países hermanos, eh, de países con, que además, con, con, con quienes además compartimos una raíz cultural, eh, idiomática, eh, lingüística, qué sé yo. Eh, que compartimos problemas y necesidades, eh, pero también organismos eh, como la Universidad de Chile, como el Gobierno de Chile, como UNESCO. Y eh, lo que esperaría uno es que en la definición de políticas públicas esas voces permanentemente se estén escuchando desde la perspectiva de una relación entre pares, una relación paritaria. ¿no? Ahí hay una, hay una primera consideración. ¿Y por qué eh, la necesidad de escuchar esas voces? Porque... Si uno tuviera que hacer una, una pregunta a los ponentes, eh, una pregunta que convoque a, a todos los ponentes, es ¿cómo imaginan ustedes la nueva escuela? ¿Cómo imaginan ustedes la nueva universidad? ¿Y por qué preguntar eso? Porque cuando hablamos de eh, los profesores como gestores eh, de política pública, como diseñadores de política pública, como nos planteaba Carlos ayer, cuando eh, Ricardo nos decía a los profesores como sujetos sociales. Indudablemente, eh, esa sola afirmación implica configurar una escuela, una nueva escuela, una escuela distinta, una escuela ya no jerarquizada, una escuela ya no girada en el adultocentrismo, sino que eh, eh, articulada, eh, incluso desde su arquitectura, eh, desde la disposición en la sala de clases respecto al reconocimiento de todos los actores que están dentro de la escuela como sujetos de derechos. Decir aquello eh, aparece como sencillo, ¿no? pero es profundamente complejo y nuevamente, si recordamos las la, eh, exposiciones de los compañeros que estuvieron anteriormente, nos vamos a encontrar con que aquella sola afirmación implica eh, activar las fibra, fibras eh, del todo íntimas en las personas. Cuando nosotros decimos supera el, adulto, el adultocentrismo, le estamos diciendo al adulto que deje de mirar al niño a la niña como un menor de edad, como un sujeto que es incapaz de tomar sus propias decisiones. Eso no es sencillo. Eso no es sencillo y probablemente tiene que ver con el principal desafío que nos podríamos plantear en, en, a partir de este, de este seminario. ¿no? Y es que lo que declaramos respecto a eh, las nuevas orientaciones y tendencias en educación en general, en, de, en profesión docente en eh, particular y específicamente en educación continua, de profesores, eh, implica eh, transformar significativamente nuestra práctica. Las exposiciones eh, en general eh, compartieron, eh, diría yo, una serie de ideas que podrían organizarse en torno a tres grandes dimensiones. Una eh, refería a la profesión docente, la segunda refería a las condiciones eh, de trabajo a las condiciones que permitan precisamente un tipo de despliegue de la profesión docente y una tercera dimensión que tiene que ver específicamente ya con eh, la educación continua como un componente dentro de un todo mayor que es el desarrollo profesional docente. Eh, otro, otro elemento, yo voy a ir a desagregar cada una de esas dimensiones eh, inmediato y voy a ser muy breve para, para aquello, pero, pero una consideración anterior, ¿no? Eh, las eh, presentaciones, de modo más explícito o, o implícito, coincidieron en que a partir de eh, las dos últimas décadas ha habido eh, un fuerte impulso a, hacia la formación de profesores eh, y, una, y una especial preocupación por la formación inicial y por la formación continua de profesores. Eh, de allí eh, surgió eh, como una constante las presentaciones, la necesidad, y digo, e insisto, más o menos implícita, en la necesidad de articular precisamente esos dos momentos formativos. La formación inicial con la formación continua. Que aquellas preocupaciones, aquellas discusiones, conversaciones que tenemos con los profesores en el marco de la formación continua, también empiezan a ocurrir desde la propia formación inicial. Porque hay una serie de estructuras, de mapas mentales, de orientaciones, de sentidos, de significados, que el profesor construye desde... Eh, el primer semestre en el que está la universidad y que probablemente también ha venido construyendo desde, desde que él era estudiante y fue modelado por otros profesores, etcétera, etcétera. Entonces, esta complejidad implica eh, como, como una necesidad, ¿no? A propósito de esta especial atención por la formación de profesores, prestar eh, especial, especial atención a la articulación entre formación inicial y formación continua. Eh, sin duda, las exposiciones... Eh, Relevaron que en estas dos últimas décadas, donde ha habido un especial énfasis por lo que recién decíamos, hay también eh, grandes aprendizajes respecto a resignificar a la profesión docente en general y a la formación de profesores tanto en el nivel inicial como continuo en particular. Y eso no es sencillo porque, como nos, eh, nos decía, eh, muy eh, amorosa y enérgicamente la profesora Mellao, eh, eso implica transformar la práctica eh, de los formadores de formadores. Y ese es un tema eh, no sencillo, porque estamos hablando ya en el nivel semidioso. Y sabemos, a propósito de lo que nos plantea la profesora Mellado, sabemos que ahí hay que eh, eh, tallar eh, desde la perspectiva de la propia reflexión eh, un, eh, un, eh, una eh, escultura un poco más compleja. ¿no? Eh, existe también consenso respecto a que eh, la profesión docente es un continuo formativo y ese continuo formativo eh, es denominado desarrollo profesional y eh, el consenso también eh, aparece desde la perspectiva de la necesidad ya para los investigadores eh, respecto a que se pueda profundizar en el significado de este continuo formativo. Eh, está eh, apareciendo de modo muy coincidente eh, el, el, los alcances formales de comprender el desarrollo profesional docente como este continuo, pero bueno, ¿en qué consiste? Que, cómo se articula la formación continua con lo que ocurre en la escuela, en lo cotidiano, desde la perspectiva de la superación de los moldes tradicionales de la, de la misma. Bueno, respecto a eh, los consensos eh, y la primera dimensión de los profesores, de la profesión docente, se reconoce eh, en general a los profesores como sujetos profesionales y como sujetos sociales, esa es una cuestión relevante eh, y eh, desafiante para la política pública, primero, pero también para las instituciones de educación superior que están en la formación inicial y la formación continua. Cuando eh, miro al otro como un sujeto, eh, me tengo entonces que eh, proponer ¿no? un tipo de interacción con ese sujeto diametralmente distinta a la que tengo hoy día, eh, a propósito de que eh, se ve la carencia en el otro y no la capacidad, no el recurso en el otro. ¿no? Eh, y claro, lo que le reclamo al docente eh, con el que yo estoy interactuando, eh, le estoy yo también eh, eh, in, instalando como estructura de relación entre la academia y, y él. Bueno, los, profe los profesores como eh, diseñadores, los profesores como gestores de un conocimiento profesional situado y los docentes como investigadores de su propia práctica a través de distintos mecanismos entre los que se relevaba, por ejemplo, la narrativa. Respecto a las condiciones de trabajo, eh, la gestión del tiempo, la significación, la comprensión del tiempo, tanto personal como eh, institucional. Y probablemente, a propósito de las primeras frases que decíamos, la recuperación del verdadero sentido de las cosas está íntimamente ligada al modo en que estamos gestionando el tiempo en la escuela y cómo gestionamos también nuestros tiempos, cómo nos agenciamos el, el, el propio tiempo. Eh, otras condiciones materiales que es, es muy muy necesario seguir relevando, más allá de los avances que en la región y en nuestro país hayan podido existir, eh, Temas de ingreso, estabilidad laboral, trayectoria profesional, carrera docente y muy especialmente, lo decía una, una eh, ponente ayer, la carrera directiva. El reconocimiento eh, efectivo a la condición profesional del docente en tanto eh, sujeto profesional y eh, una tercera dimensión de, dentro de estas condiciones eh, para el ejercicio de la profesión, el derecho, el derecho eh, de los docentes, de las profesoras, de los profesores, de modo individual y colectivo, a participar en la formulación de eh, políticas que tienen que ver con su propia trayectoria profesional y a participar, por supuesto, en la definición de las necesidades de su propio desarrollo profesional. Si nosotros hiciéramos una relación entre estas tres subdimensiones dentro de las condiciones necesarias para el desarrollo profesional docente, eh, a, eh, apelaríamos a un concepto que afortunadamente está eh, usándose cada vez más, ¿no? En la, eh, en la literatura y en la práctica eh, formativa de profesores. Y en la justicia social, la comprensión actual de la justicia social precisamente tiene estos tres niveles. La redistribución, lo material, el reconocimiento del otro como un legítimo otro y tercero, la participación efectiva en la toma de decisiones que tienen que ver con la propia vida. Y finalmente, eh, las consideraciones eh, respecto a eh, los puntos, eh, diríamos, de ruptura eh, porque fueron así planteados como puntos de ruptura entre la tradicional formación continua y lo que la formación continua eh, requiere, eh, o como la eh, educación continua requiere hoy día ser demandada. Eh, el antes, a propósito de puntos de ruptura, el desarrollo eh, de capacidades profesionales asociado únicamente a eh, la formación continua, eh, inicial y continua, como un episodio, como un momento, Versus el desarrollo profesional comprendido como un proceso continuo y complejo. La educación continua en un formato tradicional de curso y por tanto rígido, inflexible, muchas veces descontextualizado. Versus la educación continua inserta en un marco mayor al que se le llama desarrollo profesional docente. Antes, eh, un metodologías frontales y contenidos abstractos. Versus metodologías de educación centrada en la reflexión respecto a la propia práctica la educación continua como un hito versus la educación permanente, la educación a lo largo de la vida, el, el profesor como un técnico versus el profesor como un profesional, el aprendizaje individual versus el aprendizaje especialmente colectivo, lo que no, quiere, lo que no niega bajo ninguna circunstancia que el aprendizaje también sea individual. Y aquí eh, un paréntesis mayor, eh, da para varios seminarios probablemente, pero eh, el aprendizaje individual y colectivo de los profesores fue relevado a través de un concepto común que yo diría es el más relevante de todos y es comunidad. Se habló de comunidades de conocimiento, comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje profesional, comunidades profesionales de aprendizaje, comunidades fronterizas, comunidades de investigación. Eh, indudablemente no, eh, ahí hay una, hay una dimensión eh, colectiva del desarrollo profesional que eh, es significativa yo creo desde el punto de vista de las lecciones del seminario lo último, lo último, lo último les doy mi palabra eh, decir eh, y declarar en realidad, eh, acepto estas afirmaciones eh, yo lo decía, resulta relativamente sencillo eh, y aquí yo diría el último punto de, de ruptura y, y, y, que, y casi de inflexión ¿no? eh, y que tiene que ver con eh, hacernos cargo de la profundidad que todas estas afirmaciones y todas, y todas estas dimensiones tienen en la práctica de cada uno de nosotros, como investigadores, académicos, profesores, gestores, líderes, profesores, qué sé yo. Eh, ¿Y por qué? Porque cuando eh, tú trabajas y te propones, por ejemplo, eh, desarrollar un método de aprendizaje basado en la reflexión y en la, y en la, y en la experiencia, y en la reflexión sistemática sobre esa experiencia, inevitablemente llegas a la fibra más íntima del ser humano y eh, inevitablemente pasa ese ser humano por un momento de desestructuración cuando Emma, eh, a propósito de la secuencia eh, que nos, no, nos relataba respecto a la narrativa vivir, narrar eh, revivir y renarrar inevitablemente ahí eh, el sujeto que vuelve a vivir una vez que narró eh, ya no es el mismo, sale transformado y eso implica eh, impactar eh, en eh, aquellas cuestiones que son las más íntimas del ser humano, que probablemente le sirven para modificar sus creencias, sus convicciones, su escala de valores, etcétera, y que finalmente van a darle la posibilidad de ir a, esta, a este ciclo continuo de reflexión, experimentación e innovación en lo pedagógico. Yo creo que allí, en esta, en esta última dimensión, está probablemente el principal obstáculo para que aquello que declaramos, eh, no pueda realizarse en la práctica cotidiana, en la realidad que es lo que esperamos para este nuevo ciclo del desarrollo profesional docente y por supuesto de la educación continua. Yo llegaría hasta ahí nomás. Muchas gracias. <coughs> Muchas gracias. En nombre de UNESCO y de la Universidad de Chile agradecemos sinceramente a todas y todos los asistentes por su participación en este seminario. Y los y las dejamos invitadas a retirar su certificado de asistencia en la página web del Centro de Estudios Saberes Docentes www.saberesdocentes.uchile.cl Esperamos encontrarnos en otra instancia de reflexión y análisis sobre educación continua y profesión docente. Muchas gracias y hasta pronto.